Bueno, como lo estamos viendo, Yatagarazu con el Shake hasta lo máximo Es bastante jodido, o sea, lo intenté hacer y es imposible, o sea, es imposible hacer esto con esta frecuencia tan grande de Shake Que es lo que hace que el nivel se mueva así, que haga temblor y todo eso, ¿vale? Yatagarazu con eso es imposible, ¿vale? Es imposible, es totalmente imposible eh, Nadie se... creo que se lo vaya a poder pasar, o sea, por favor, sí se va a poder pasar eso, ¿vale? Bueno, eh, inténtenlo ustedes si quieren, ¿vale? Aunque les digo que va a ser imposible, o sea, no imposible, no lo siguiente, ¿vale? lo siguiente, ¿por qué? porque es, porque es que, ya sí, si ya de por sí ya te tú, es difícil ahora cómo será con el shake a tope, ¿vale? cómo será eso, ¿vale? cómo será eso. Así que, pues bueno, os voy a dejar con un pequeño gameplay hasta donde llegué. Si llegué apenas al 6% sin shake, Ahora imagínense con Shake ahora. Dios mío. Así que pues bueno, eh, chicos, antes de a, aquí arriba estarán viendo el video anterior. ¿Y por qué el video anterior? Porque YouTube eh, está en la mierda últimamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque está metiendo actualizaciones que al finalmente no valen para nada. En vez de estar protegiendo su feed, ¿vale? Que es donde se publican los videos donde se publica todo donde nos no, notifica, ¿vale? Y las notificaciones también. Entonces. No entiendo por qué tan, hacen tanta cosa, ¿vale? Ahora metieron una cosa nueva en los directos, ¿vale? Que es para donación, como uno puede donar ahora en Twitch, ahora puede donar uno en YouTube, ¿vale? Y no, eso lo veo como una totalmente tontería, ¿vale? Una tontería totalmente al revés, madre mía, una tontería totalmente. Así que pues bueno, si no han visto el video anterior, que pues básicamente YouTube no lo publicó, pues eh, se les recomiendo que vayan y lo vean, ¿vale? Chicos, es lo que les recomiendo que lo vayan y lo vean. Que pues esa llave ya, ya me enteré para que, ¿vale? Que algunos suscriptores me dijeron que ya, ya, ya, para qué servía, mejor dicho, para qué servía eso. Así que pues bueno, y en unas tres horitas voy a subir un video donde, pues un video que les va a ayudar a muchísimo a todos, ¿vale? Me de un demon, bueno, video que les ayudará muchísimo espero que lo vean en unas 3 horas pásense por el canal unas 3 horitas vale así que pues bueno acá está acá dejo el video espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima adiós